Mi amiga tampoco decía nada, ella, por gandaya. Y porque reírnos de las cosas que hace la gente es una de las tantas travesuras que podemos hacer los ciegos. Ahora, lo complicado de tener un perro guía, porque también tiene su lado complicado, es cuando quieres parar un taxi, cuando vas al super o a la comer, muy ¿no? distintamente. Cuando quieres comer en un lugar de comida rápida. Oh. El poli de la comer no te deja entrar y la comida rápida termina siendo lenta porque primero te tienes que aventar el raón de convencimiento seguido por la amenaza de conapred y protección civil. Bueno, hay gente que te pide que dejes al perro afuera. Imagínense, no entienden, que es como pedirle a una persona en silla de ruedas que la deje en el estacionamiento.